Me levanto y me pongo las gafas Me giro Veo a mi perra Y le doy los buenos días Entonces es cuando me levanto Y voy hacia la cocina hey, Camarita, a ver si te tendré te, te que controlar un poco Como ¿Cómo? veis, yo ya. ya he dejado todo esto he dejado listo toda la cocina para que al día siguiente no me tenga que preocupar por ello preparo dos cafés Mira. uno y dos uno para mí y uno para mi mujer y me lo tomo a ser posible mejor sentado porque es importante descansar y estar sentado para poder estar relajado luego me remonto ¿Sí? cojo la escoba y barro lo de aquí como podéis ver, esto es lo que queda ven, ven, ojos por aquí lo acabo de barrer, lo recojo y ya estaremos y entonces seguimos y si me seguís... La perra tiene que tener agua, limpia. Pongo las lavadoras del día y con esto, que es lo mejor invento del ser humano, mojamos, fregamos y mira el plano, mira, mira, mira el plano, mira el plano, mira, el plano, mira el plano. Queda. Perfecto. Y sin más, como tengo la, caja, la casa recogida, me puedo ir a coger mi café. Déjame, déjame, ojos, déjame, déjame moverte, déjame moverte que tienes que salir tú, ojos Le doy un besito a mi mujer Y entonces me voy a la cama Donde como he gastado mucha energía, me tumbo Y descanso un ratito más, al mismo tiempo que tengo a mi perro Sencillo, ¿no? Feliz domingo